Papi, ¿me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20, te puedo dar 10, me devolves 5 y me compras algo.